Esta noche hace de cuenta que estás en la habitación, en tu lugar secreto, donde acostumbres a estar con Dios. Cada uno tiene un lugar secreto, un lugar donde elige estar con Dios. Yo quiero animarte que en los próximos minutos busques ese espacio espiritual. Y que nada te distraiga. Y yo sé que viniste con necesidad de Dios... Sé que hay anhelos en tu corazón, hay preguntas, hay ansiedad, hay preocupación Y también en algunos hay mucha culpa, mucha condenación Pero yo quiero invitarte a que escojas un lugar secreto Que escojas hacer un altar al Señor en tu corazón él ya conoce tu corazón, Él ya conoce lo que hay dentro de tu interior. No tenés que justificarte delante de Él, porque su sangre es suficiente para limpiarte. Su sangre es absolutamente suficiente y valiosa para habilitarte, como decíamos recién, te dio la potestad de ser llamado hijo. Ahí dónde estás quiero animarte a que levantes un altar al señor si tuviste tu tiempo precioso con dios durante toda la semana esto va a ser una continuación de esos tiempos íntimos con dios el próximo minuto va a ser una continuación de tu altar personal de tu búsqueda íntima de dios pero si hace días si hace meses, si hace años que no tenés un encuentro personal con Dios En esta noche el Espíritu Santo Él prepara una habitación donde solamente estás vos y está Él No le pidas nada, solo adoralo Solo adoralo En esta noche queremos volver al lugar donde todo empezó esta noche queremos enamorarnos, apasionarnos Volvernos locos de amor por tu persona Por tus tesoros, por tu corazón Pero haz lo que tengas que hacer en nosotros Esta noche vuélvenos a llamar Señor, vuélvenos a llamar Y te vamos a decir todo espíritu de culpabilidad y de condenación en el nombre de Jesús Amén. hay algunos de ustedes que han tenido al diablo como verdugo en estos últimos días condenándote condenándote culpándote pero en esta noche el Señor te dice Hoy, hoy, hoy te vuelvo a llamar, hoy, hoy, hoy vine a buscarte, hoy vine por ti, hoy vine por ti, hijito. Oh, Shalabaranasakaramayshia y nadie te arrebatará de mi mano. Oh, Ramaranashikaramaramassia, pero hay momentos chicos donde... Nosotros tenemos que ser valientes en el Espíritu. y Tenemos que pasar de un nivel a otro. Y no es con nuestras fuerzas. No es gritando. No es haciendo fuerza. Es creyendo. Es la determinación de tu Espíritu. De ir por más. De no conformarte. De no quedarte en el mismo sitio no quedarte en la misma temporada, de no quedarte en la misma materia, de promover, de ir más profundo, de ir a donde Dios soñó que te iba a llevar. Por eso en esta noche levantame tu mano conmigo y decirle, Señor, háblame, háblame. Mis oídos están atentos, háblame. Háblame papá, háblame, yo soy tu hija, yo soy tu hijo Yo quiero que puedas decirlo, yo soy tu hijo, yo soy tu hija Háblame papá, Decirlo una vez más, soy tu hija, soy tu hijo Soy tu hijo, soy tu hija, necesito que me hables que si este año es crucial para tu vida, puede ser que a través de tu vida venga la solución para cosas que están sucediendo en la casa de Dios y en el reino de Dios. Si este año es crucial para vos, es un año que va a traer consecuencias de respuestas a las oraciones de gente que por muchos años estuvo orando por vos y por mí. Chicos, este es el tiempo tu llamado, ¿por qué Dios está atravesándote y te está hablando de esta manera en esta noche? Porque este es el tiempo de tu llamado. Esta puede ser la noche donde Dios te llama por primera vez o donde Dios te vuelve a llamar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta, no importa. Pero hoy tu determinación va a ser la diferencia. Si Dios hoy te llama, tu corazón tiene que estar preparado para decir que sí. Este es el tiempo, seguimos con los chicos, este es el tiempo de ser traído de vuelta a tu Dios. Este es el tiempo donde Dios te trae no a sus caminos, a la iglesia, a volver a congregarte en la reunión de jóvenes o al racimo que está perfecto y que lógicamente lo va a hacer, sino que Él te trae a Él, Él te trae a la intimidad, Él te trae de vuelta a su corazón. El Señor te está diciendo no te traigo a la iglesia, te traigo a mí. Que diferente, te traigo a mí. Para algunos es esta palabra en esta noche, te traigo a mi hijito, te estoy trayendo a mi hija, a mí, a mi esencia, a lo que yo soy. Este es el tiempo de oír a Dios. ¿Cuántas me dicen amén? Este es el tiempo donde tenés que oír, tus oídos tienen que estar atentos a la voz de Dios. Este es el tiempo para que puedas oír lo que Dios quiere decirte. Este es el tiempo de volvernos a su pacto, al pacto que Dios hizo con nosotros alguna vez. El pacto que hiciste con Dios cuando te determinaste a servirle, cuando te determinaste a, dar, a darle tu vida, cuando te determinaste a a prepararte para tu llamado. Cuando le dijiste, sí, bueno, yo creo que vos me llamás y me voy a preparar, pero luego vino el desánimo, las circunstancias lo que sea. Y hoy no estás en tu posición espiritual. Hoy no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Esta es la noche de volverte al pacto que hiciste con Dios. No te vas a arrepentir. Me encantan eh, estas frases con las que... Dios de alguna manera motivó a Moisés para que pudiera juntarlo al pueblo de Israel y traerlos a él. Él les dice, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son algo importante para mí. Seréis mi especial tesoro. Si oyen mi voz, si siguen mi pacto, van a ser especial tesoro. Y hay algo que, que quiero eh, eh, contarte de lo profundo de mi corazón. Cuando sos especial tesoro de Dios, ya no vivís para vos. Ya tus tu decisiones se toman a la luz de la palabra y consultándolo constantemente con el Espíritu Santo. Cuando Dios te dice, sos mi especial tesoro, te está diciendo, administra el tiempo. Y vuelvo a lo mismo. Perdón que sea tan reiterativa. Si administras el tiempo, vas a administrar lo eterno. Si el tiempo pasa y vos decís, ah, oh, mira, son las 10 de la noche. Y ya, bueno, mañana es domingo y pasado lunes. Y si no administras tu tiempo, va a ser muy difícil que puedas administrar lo eterno, que puedas administrar la asignación que Dios te dio, que puedas administrar el depósito de Dios que hay en tu vida. Por eso, el Espíritu Santo en esta noche nos quiere despertar, nos quiere activar y vuelve a llamarnos a que nos sintamos especial tesoro. Somos un reino de sacerdotes, no somos reyes o sacerdotes, no elegimos. En esencia somos un reino de sacerdotes. Entonces no es que el sacerdocio es para los chicos que están en alabanza, vos sos un sacerdote. Y necesitas ejercer la autoridad de sacerdocio. No es que tener una visión de reino es para los chicos que tienen el llamado al evangelismo. En cualquier área que sirvas, y si no estás sirviendo, no importa, donde estés, necesitas tener una visión de reino. Necesitas no perder el tiempo. Necesitas administrar tus relaciones, administrar tus capacidades, administrar el don del cielo que fue depositado en tu vida, decir a la persona que tenés al lado, sos muy valioso no sos cualquier cosa no papá, no me gusta cuando, le, cuando, cuando Dios le dice a Moisés, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y me serán gente santa eso marcó mi corazón no importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu don, tu capacidad, no importa cuál sea tu llamado, donde estés, donde estés vas a ser gente santa para Dios. Y hay algo que quiero compartirte, que Dios ponía en mi corazón mientras estaba orando por ustedes y es tener conciencia de lo que fue depositado sobre tu vida. ¿Cuántos están sirviendo en algún área, en la que sea? Levánteme su mano. Gracias. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios? Levantenme su mano. ¿Cuántos están descubriendo su llamado? Porque puede ser que lo estés descubriendo. Hay algunos que están levantando su mano. Bien. Hay algo que necesitamos desarrollar como jóvenes. Y es tener dignidad ministerial. Cuando somos llamados al ministerio, nosotros representamos el reino de Dios. Hay, hay cosas que no son pecados, que no están mal, pero por causa de lo que Dios puso en mí, yo tengo que tener cierto equilibrio en mi vida. y Tener dignidad en mi ministerio. significa tener dignidad, no significa que, que soy digna de alabanza, al contrario. Ser digna significa ser íntegra. A causa, no de mí, sino de lo que Dios puso en mí. Yo, donde esté, voy a ser gente santa, apartada. Ser santa no es eh, no, no, no, nunca cometer un pecado, nunca equivocarme, nunca flaquear. Simplemente ser santo es ser apartado. Entonces, donde yo me muevo, donde yo esté, en el área que esté, en este 2019, yo tengo que ser gente santa. Represento al mundo de parte de Dios, en mi trabajo, en mi facultad, en mi casa, en el ministerio, donde me mueva y sobre todo fuera de la iglesia, yo necesito sentir que estoy mostrando a Cristo y que estoy desarrollando a través de la gracia el poder vivir apartada para Dios, no ser perfecta, porque Siempre voy a equivocarme. Siempre voy a cometer algún error. Pero sí puedo determinarme. Y vos en esta noche podés determinarte a tener dignidad ministerial. O decís, bueno, pero yo no tengo ningún ministerio. ¿Cómo que no? Dios nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio un llamado, el primero, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y habló Dios todas estas palabras diciendo a Moisés, ¿no? Y le dice de esta manera, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Dios en esta noche te está, nos está comando los patitos en fila. ¿Por qué? Porque Él, Él se presenta una vez más y nos dice, por si no lo sabías, yo soy tu. Yo soy quien te creó. Yo soy quien te trajo este sábado. Yo soy quien te libró de la muerte. Yo soy quien te prolongó mi misericordia. Yo soy tu Dios. Aunque no lo quieras creer, aunque no lo quieras ver, aunque no lo puedas experimentar. Yo soy tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. El único Dios, pero tuyo. El único Dios, el único Dios verdadero, pero tu Dios. Y te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre y, y el Espíritu ponía estas casitas de servidumbre que quiero compartir con ustedes fundamentalmente el Señor nos libró de ser esclavos del pecado ustedes saben que pecado es tan simple como errar al blanco y que todos fracasamos en algún momento todos pecamos todos y constantemente pero el Señor te libró de esa casa de esclavitud Cristo ya murió en la cruz por vos, por mí. El Señor te dice, no sigas en esa, no, no, no lo hagas más. No porque esté enojado con vos. Hay algo que, mira, Dios me decía esta frase constantemente hoy. Sandra, yo no estoy enojado con vos. Yo estoy enojado con lo que te hace perder tiempo, el pecado. Con lo que te separa de mí. Yo condeno al pecado, pero nunca te voy a condenar, nunca Dios va a dejar de amarte por mucho que peques, Él siempre te va a seguir amando lo que pasa es que en este 2019 te tenés que determinar a que vas a vivir una vida de consagración, a que vamos a vivir una vida de consagración a Él y el pecado es una casa de esclavitud claramente porque el pecado nos separa de Dios las decisiones que estés tomando en este tiempo en oración o sin oración también van a marcar un surco en tu vida. Por eso es importante que vos puedas ver si en tu caminar con el Señor, y le pido al Espíritu Santo que te lo muestre, porque tenemos poquito tiempo, pero que el Espíritu Santo te lo muestre. Yo solamente te tiro esto para que vos lo sigas trabajando en tu casa con Él. Que puedas ver que muchas veces sobre nosotros, sin darnos cuenta, reposan maldiciones hereditarias, cosas que hemos heredado padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros pecados, enfermedades mal carácter formas de ser patrones de pensamiento maldiciones que tienen que ver con lo económico espíritus de miseria pensamientos de miseria maldiciones de enfermedad tu abuela tuvo una enfermedad, tu mamá la misma vos estás padeciendo la misma yo quiero decirte este es el tiempo donde Dios te dice, pero yo ya te saqué de esa casa de esclavitud. No repita la historia, no repitas con el mismo patrón, con, el, con la misma forma de, de accionar lo que trajo tanto dolor a tu familia, lo que trajo tanto dolor a tus ancestros. Y no hablo de ancestros de, de tu tatarabuelo, hablo de, de tu pariente inmediato, tu papá, tu hermano mayor. Acá hay mucha gente muy jovencita que se está empezando a dar cuenta que tienen que cortar con cosas. Bueno, el Señor te dice, no des más vueltas. En Cristo somos nueva criatura. Y Él se, llevó, Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros y Él corta esas maldiciones. Y el Señor te dice, yo te saqué de esa casa de esclavitud. Y también te saqué de otra clase de esclavitud que vimos, que, que vemos ahí. Las iniquidades. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es todo lo torcido, es todo lo pervertido. Eh, eh, me gusta cuando hablo de iniquidad explicarlo de esta manera muy sencilla. El imaginemos un árbol, ¿sí? Podemos suponer que yo soy un árbol y que mis manos son las ramas, mi tronco es el tronco y mis deditos chipatidos son las raíces. Bueno, el pecado es el fruto y nosotros cortamos el fruto Podando un árbol, decimos, yo no quiero pecar más, no quiero pecar más, no quiero mentir más, no quiero mentir más. Listo, listo, dejo la pornografía, la dejo lejos, ¡pum! A la semana volver o a los, dos, a los dos meses o al año hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque claro, nosotros nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón al Señor, pero lo que estamos haciendo es podar el árbol. No tratamos con la raíz, porque la iniquidad es la raíz del pecado. ¿Sí? En Isaías 7.6 dice que, eh, que cuando el pueblo de Israel se junta para ir en contra de Judá, dice, vamos a ir contra Judá, la vamos a fragmentar, la vamos a dividir y vamos a poner como rey al a hijo de Tabel. Y lo significativo acá es que Tabel es bueno para nada, el inoperante, el que no puede hacer nada. Cuando el diablo fragmenta partes de nuestras vidas, porque le dimos le abrimos una puerta al pecado o porque nunca lidiamos, nunca pudimos, nunca supimos o nunca fuimos valientes de lidiar con las iniquidades de nuestra casa y de nuestra familia, aún teniendo añares en el Señor, aún sirviéndole, amándole y tratando de vivir una vida consagrada, podemos sin querer o sin saber tener albergado en nuestro espíritu una iniquidad con la que estamos batallando y hasta a veces llegamos a pensar, bueno, es el aguijón en mi carne. No, el aguijón en la carne es el aguijón en la carne. La iniquidad siempre te va a atar. Siempre te va a llevar al oculto, te va a llevar a donde no hay luz, te va a llevar a las tinieblas, te va a llevar a la cautividad. Por eso Dios le dice, hey, Israel, yo soy tu Dios y yo ya te saqué de casa de esclavitud, ya te saqué del pecado, ya te saqué de las maldiciones generacionales, pero también te saqué de tus iniquidades. O sea, la iniquidad muchas veces es un acto de repetición. No sabemos qué iniquidad, lo único que sabemos es que nos tortura, lo único que sabemos es que nos dejó tirados, lo único que sabemos es que nunca podemos llegar a la meta. Cada vez que nos proponemos servir al Señor, esta iniquidad viene a nuestras vidas, nos azota y volvemos a caer, y volvemos a caer. Pero el Señor te dice hoy, hey, yo soy tu Dios y yo te saqué de casa de servidumbre, yo te saqué de Egipto. Y Jesús... Se llevó cautiva la cautividad. ¿Y sabes qué? Cuando, estuvo, cuando él murió, dice que él llegó al tercer día, lógicamente resucitó y fue al infierno, tomó las llaves, dice que agarró el acta que no será contrario, las iniquidades, y las clavó, expuso públicamente y triunfó sobre todos los principados y potestades, porque él se llevó cautiva la ¿Qué significa? Que si tu gran problema en el 2018 fue una iniquidad, en esta noche el Señor te invita a confesarla de esta manera, Señor, te pido perdón porque descubro o ya lo descubrí o ya sé que estoy atada o atado a una iniquidad de promiscuidad sexual. Y esto trae como consecuencia que continuamente veo pornografía. Y como consecuencia, la masturbación. Y como consecuencia, una gran condenación, una gran culpabilidad. Pero en una oración sencilla, vos decís, Señor, yo en esta noche o en esta mañana, cuando vos lo quieras hacer en tu casa, yo declaro que Jesús se llevó cautiva mi iniquidad. Y yo corto el acuerdo con ese espíritu inmundo, en este caso, de pornografía o de promiscuidad sexual o de adulterio de fornicación, o de mentira, o de desorden, o de irresponsabilidad, o de, o de frustración, o de abandono. Empezamos algo y lo dejamos, empezamos y lo dejamos. La iniquidad que el Espíritu Santo te muestra en tu familia. La confesás, cortás el acuerdo con ese Espíritu y sos libre en el nombre de Jesús. Porque Cristo se llevó, cautiva mi iniquidad, mi cautividad. Amén. Hay algo que nos está impidiendo en este tiempo, y ya con esto termino, nos está impidiendo cumplir el propósito de Dios. Y son las casas de, de, de, de opresión, la casa de servidumbre, de las cuales Cristo ya nos rescató en la cruz, pero nos hacen daño, nos cachetean, nos lastiman, nos perturban. Y hay algo con lo que, muchos, yo siento en mi espíritu, están luchando y es con la culpabilidad. Porque hay casas de servidumbres espirituales, pero también hay casas de servidumbres emocionales que tienen que ver con tu alma, que no tienen que ver con, con un pecado. Es ese, a lo mejor vos, vos no te sentís identificadas con las iniquidades. Quizás naciste en un hogar precioso, eh, santo para Dios, porque puede ser la realidad de tu vida. Eh, no sabes ni siquiera... Hay pecados que ni siquiera le conocé el nombre y el apellido y me alegro, me alegro porque naciste en un lugar de pureza espiritual, pero tal vez en tus emociones la lucha es muy profunda y la culpa, el rechazo y el temor te tiene ahí en una casa de servidumbre. Estás esclavo de eso, esclavo de la culpa. Eh, la culpabilidad es una de las armas que el diablo está usando con los jóvenes constantemente. ¿por qué no servís? no voy a tomar un tiempo ¿pero por qué a quién mataste? no, pero no maté a nadie pero, ¿pero por qué le permitís al enemigo que te tenga esclavo de una casa de servidumbre con culpa? si Cristo se llevó tu condenación Cristo se hizo culpable por vos, por mí este es el tiempo del despertar de los hijos. Si constantemente estás sintiéndote culpable, no solo por lo malo, a veces te sentís culpable por lo bueno. ¿A veces te, no te pasa que te sentís culpable por no sentirte culpable? Es que, sea, es que si al diablo le funcionó una vez, le va a querer funcionar durante toda tu vida ante todo tu ministerio. Y si no te sentís culpable por el pecado, te vas a sentir culpable por lo que no pudiste lograr, por, lo que no pude, por las expectativas que no pudiste concretar. Te vas a sentir culpable por lo bueno que te pasa. Estás viviendo un gran momento, Dios te está usando, Dios te está respondiendo, Dios te está respaldando y te sentís culpable. ¿Por qué? Porque seguramente quizás hay una raíz de rechazo, una raíz de temor que quizás, no digo que sea en todos los casos, pero probablemente en el 90% de los casos lo albergamos y lo recibimos desde el vientre de nuestra madre, quizás tu papá te rechazó, tu mamá te rechazó quizás el amor de tu vida te rechazó y ya te consideraste y la fea para la eternidad y estás constantemente sufriendo un rechazo que viene del infierno, chicos ¿quién condenará a los hijos de Dios? apóstol Pablo? ¿Quién? El diablo. ¿Cuándo? Y cuando le abrís la puerta. Cuando tu sustento no es lo que dice la palabra, sino tus emociones. Cuando tu sustento no es lo que Dios dice de vos, sino lo que sentís. La sensación que tenés, el, el, el sentimiento que, que te que te que, te, que reina en tu vida y que te gobierna pero en esta noche el Señor te dice, yo te estoy golpeando la puerta y te estoy llamando a que salgas de casa de servidumbre a que puedas ser una persona que sí, que se equivoque que fracase, pero que puedas entender que Dios no está enojado con vos, que podés entender en esta noche conmigo que Cristo pagó una vez un sacrificio fue suficiente Él fue a la cruz para limpiarme para santificarme y sus su sangre me tiene que alcanzar, su sangre me tiene que valer, no puedo permitir al enemigo de mi alma que constantemente te culpe, te condene, Sentirte, te sentís rechazado por todo, te sentís rechazado por Dios, Dios te está diciendo hey yo soy tu Dios yo como ala de águila agarré mis brazos y te traje a mí y te saqué de casa de servidumbre para que puedas sentir cuánto te amo, para que puedas sentir lo que yo quiero hacer con tu vida, para que puedas sentir mi amor, mi libertad y puedas sentir el gozo y la plenitud que tenemos en Cristo. Entonces va a ser una realidad en nuestras vidas cuando cantemos si te tengo a ti, lo tengo todo, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Él es mi plenitud. ¿Saben por qué nos cuesta adorar? ¿no saben lo que sufrimos a veces los adoradores cuando no sé si supongo que a todos les pasará, pero a mí me duele, a mí me duele en el corazón cuando yo estoy eh, adorando, redisfrutando y veo una persona triste, amargada, que no se le reveló el Padre que tiene, la cruz, no se le reveló la sangre. Y, y, y empiezo en mi espíritu y le pido a Dios cuando yo veo a alguien que está en esa situación que está atado que está cautivo si a Dios le place usarme me usará pero si no seré una intercesora silenciosa por esa alma pero me duele ¿sabes por qué me duele? porque me recordas a mí y así vivía yo Enojada, enojado con vos mamita yo te amo yo ya pagué el precio por tu redención toma autoridad y sé libre de la culpa y no fue de un día para otro, pero sabes que en la vida con el Señor chicos necesitamos ser valientes necesitamos hacer músculos espirituales, hoy voy a reprender el espíritu de duda, de culpa mañana va a volver de vuelta pasado va a volver de vuelta hasta que un día que un día yo me haga fuerte en el amor de Cristo y yo pueda entender que Dios no me ama por mí, Dios me ama por Él, porque Él es amor. ¿Amén? Amén. Bueno, aplaudíle al Señor. ¿Me das dos minutos, oramos y terminamos? ¿Pueden ser dos ¿Pueden ser dos minutos?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 que yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Fuimos creados para adorar, chicos. Pero cuando el centro de nuestra adoración no es Dios, buscaremos a otros dioses. Indiscutiblemente va a pasar esto. ¿Por qué? Porque necesitamos adorar. Porque fuimos creados para adorar. Pero Dios decía pueblo de Israel no tendrás dioses ajenos dioses ajenos no te harás imagen ¿cuál es tu Dios? tu trabajo, tu tiempo, tu novio tu celular Ay, las redes sociales no te harás imagen ¿qué imagen perseguís? ¿a quién te querés parecer? no te harás imagen ¿Qué querés? ¿cuál es tu ideal? querés alcanzar en este 2019? Nosotros somos la imagen de Cristo, amén. Ninguna, no ninguna semejanza. No te, el Señor les le estaba aconsejando, no tengan dioses ajenos, no te hagas una imagen, o sea, no generes un ideal que no venga de mi diseño, que no venga de mí no provenga de mi esencia. No te hagas una imagen, no te hagas un diseño extraño y no, te haga, no tengas ninguna semejanza, no te hagas semejante a nadie más que a mí. ¿A quién te querés parecer? ¿Con quién pasas más tiempo? Ahí está, con, ¿a quién te vas a parecer? ¿A quién adoras? Ahí está, ¿a quién te vas a parecer? Si estamos adorando todo el tiempo la tele, el celular, las redes, nuestro novio, nuestra novia, Pareciendo porque necesitamos adorar porque fuimos creados para adorar y nos transformamos en lo que adoramos nos moldeamos a la imagen que queremos si nos queremos parecer a alguien porque lo admiramos o porque le tenemos envidia porque lo codiciamos por lo que sea nos vamos a terminar pareciendo pero el Señor te dice vos sos mi imagen la imagen de Dios yo te hice a mi imagen hice parecido versículo 5 dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso y con esto sí termino no te inclinarás no los honrarás a quién le estás regalando tu tiempo porque honrar es regalar es traer un presente a quién le estás regalando tu tiempo a qué le estás regalando tu tiempo? a un trabajo, a una profesión. Todo eso está perfecto, pero quizás está ocupando tu, el primer lugar en tu corazón. ¿Qué ocupa tu tiempo? ¿A quién estás honrando? Porque Dios te dice, porque yo soy tu Dios, yo soy tu amor, yo soy celoso. poner de esta manera. Yo soy tu Dios. Yo soy tu amor. Sí, Señor, me acuerdo cuando eras el amor de mi vida, cuando yo te daba todo, pero ahora estoy tan lejos de vos. Señor te dice, vuelve, vuelve. No sé por qué hablo en neutro, me, me cuesta. Vuelve, vuelve de vuelta. Vení, te estoy esperando. Yo soy tu Dios. Yo tengo celos. Pero no los celos enfermizos que conoce el mundo. Yo sufro. sufro ver cuando invertís tu tiempo en otros dioses, cuando honras a otros dioses. ¿Ahí es donde está cerra tus ojos? Necesitamos volver a arder de pasión por Dios. Necesitamos desesperadamente afirmarnos en su diseño para nuestras vidas. No te hagas otra imagen desesperadamente necesitamos que Él nos marque su diseño, su diseño. No lo que diseñes y lo que planifiques como un deseo personal, sino cuál es el deseo de Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. solo un versículo Isaías 43 versículo 18 Dios empieza a hablar al pueblo de Israel y le dice yo te saqué de Egipto yo peleé por ti yo te traje a mí porque tu lugar es conocerme Dios le dice al pueblo de Israel yo te formé para mí para que me busques para que me ames porque ese es tu lugar Igual que ocupase en mi corazón. A lo mejor en esta noche me decís, ¿cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo vuelvo a intentarlo si ya trataste tanto? El Señor te dice: Olvida todo eso. Olvida todo lo que viviste. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, abre tus ojos. Ya he comenzado. ¿No lo ves? ¿No lo ves? No me acuerdo cuando te servía mi adolescencia. Me acuerdo cuando lo dejaba todo, mis primeros años de matrimonio, cuando lo único que hacíamos era orar. familia, tenía tanto tiempo para Dios, pero ahora la opresión la carga, la responsabilidad me está robando el tiempo el Señor te dice olvida todo eso, yo estoy haciendo algo nuevo en este sábado yo te vuelvo a llamar yo te vuelvo a llamar porque 2019 es el año del despertar de los hijos de Dios es el año en que Dios te activa ahí donde está levanta tus manos y dile Señor éme aquí eme aquí aquí estoy yo sé que la hora ha avanzado yo solo quiero pedirte que donde estés dónde estés le diga Señor haciendo algo nuevo yo te doy el trono de mi corazón para que lo hagas en mí si vas a hacer algo nuevo yo quiero ser parte de eso nuevo si vas a volver a usarme yo me pongo de pie y te digo heme aquí si vos no renunciaste a mí Señor yo menos voy a renunciar a vos si vos como un águila viniste a buscarme me tomaste en tus garras y en este sábado me estás llevando tu corazón yo dejo que me lleves a tu corazón y te digo, acá estoy, acá estoy, acá estoy, Señor, acá estoy. Si esa es tu decisión, ponete de pie, que Él te mire, que Él te vea. Levantale tus manos a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Vuélveme a llamar, Señor. Que te diré.